El presidente Danilo Medina asistió el día de hoy, asistió el día de hoy al sepelio del ex eh, director del plan social de la presidencia, eh, César Prieto, César Pre Prieto que falleció por un suicidio, él se suicidó. César no pudo aguantar la tensión, la presión pública de allanamientos y de un posible proceso penal en su contra. El presidente Danilo Medina se refirió al tema en el sepelio y dijo que César eh, se sacrificó porque no iba a aguantar que se jugara con su dignidad entre otros puntos eh, que tocó el presidente, en el sepelio. César Prieto fue una de las personas más cercanas al presidente de la República, una de las personas del círculo del presidente Danilo Medina, amigas y amigos. Y el hijo de César reveló que a su padre, que su padre le había confesado que había hecho procesos irregulares, sugeridos o mandados a ser por superiores escúchese bien el hijo de César Prieto dijo reveló que su padre le había confesado que había hecho procesos irregulares que superiores lo habían mandado a hacer. todo indica todo indica partiendo de esta premisa amigas y amigos todo indica, partiendo de esta premisa, todo indica que hay una clara intención, hay una clara intención real, una intención real, amigas y amigos, una intención real de que el expresidente Danilo Medina vaya al banquillo de los acusados el jurista Pancho Álvarez ex director de participación ciudadana ha dicho que el presidente Danilo Medina desde ya debe ir pensando en buscar un abogado que desde ya el expresidente Danilo Medina debe ir pensando en la barra de la defensa que lo va a representar porque no es un secreto, yo tengo días diciendo eso también, que el Ministerio Público está construyendo cómo vincular al Presidente de la República. Sí, está construyendo todo un expediente. Y yo también tengo días diciendo eso. Vamos a puntualizar, vamos a puntualizar. Repetimos, Alexis Medina, su hermano, Magalis Medina, su hermana, ya están tras las rejas. Se habla de, en los próximos días, someter a Lucía Medina, expresidenta de la Cámara de Diputados, también su hermana, tres hermanos. Nosotros señalamos ese punto ayer. Hablamos del caso de César Prieto, quien en efecto, en efecto, se suicidó por la presión porque sabía que iban a procesarlo. Una persona del círculo íntimo del presidente Danilo Medina, amigas y amigos, del círculo íntimo. Berlinesa Franco, la exdirectora de INAIPI, comadre del presidente Danilo Medina, es esposa de Juancito Expor, también está siendo investigada, y ha trascendido a los medios de comunicación, ha trascendido, amigas y amigos, ha trascendido que Berlinesa en el interrogatorio que le hicieron, habló hasta por los codos, sí. Se dice que Berlinesa dio un paso inteligente, que confesó y que había tirado a todo el mundo para adelante. No se quedó nada para los próximos días. En los próximos días se dice que habrá sorpresas, amigas y amigos, de tanto que dijo, de tantas cosas que dijo Berlinesa Franco. Ella ahora está en una pugna, en unos dimes y diretes, en unos dimes y diretes, con la ex directora de contrataciones públicas, Yocasta Guzmán, porque Yocasta Guzmán, dice que no tiene nada que ver con los presuntos actos de corrupción que pudo haber cometido Berlinesa Franco desde el INAIPI, y Berlinesa por su parte, dice que ella es parte, tienen todo un mochorno montado, esta información, que es extraoficial, sobre que supuestamente Berlinesa Franco había metido a todo el mundo al medio, la ofreció la comunicadora Julisa Céspedes en su cuenta de Twitter, y dijo, claro, Berlinesa ha dado un paso inteligente, ha confesado y tirado a todo el mundo para adelante, no se guardó nada. En los próximos días podrían ser sorpresas, para todo el mundo. Y también se dice que ella envió un correo. En donde decía que si todo salía bien, amén. Si no alegamos desconocimiento. Que se lo había enviado Yocasta Guzmán. Hoy mismo cabe recordar que Yocasta Guzmán se desvinculó de todo escándalo de corrupción. Repetimos, Yocasta Guzmán fue la ex, la ex directora de contrataciones públicas del gobierno pasado, de Danilo Medina, celebró una rueda de prensa el día de hoy, amigas y amigos, una rueda de prensa el día de hoy, y ya esto es no que la delincuente eres tú, no que la delincuente soy yo, bueno, está en una pugna y atribuyéndose infracciones y actos de corrupción, entre las dos el abogado de Yocasta Guzmán Balcácer llamó a Berlinesa Franco delincuente sin pausa áigase bien delincuente sin pausa diciendo este que Berlinesa Franco mintió y ocultó información a la procuraduría la llamó delincuente sin pausa amigas y amigos una locura, una locura. Este espectáculo de corrupción en República Dominicana, a medida que pasan las horas, a medida que pasan los días, se pone peor. Y van a ir cayendo como pollos todos. Van a ir cayendo. Y tengo días diciendo y lo ratifico. Van a llevar al expresidente Danilo Medina al banquillo. El círculo completo del presidente, su gente de confianza, está siendo investigada. Escuchemos al jurista Balcácer.